La denuncia fue hecha por choferes que se desplazan diariamente por la calle Prolongación Gastón del Litme, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Nosotros queremos que esta calle se nos reparen porque hace tiempo que está en esas condiciones y los vehículos se nos están deteriorando. Tiene mucho tiempo la calle, sí. Ay, sí, pero mucho tiempo. Hacen un llamado a las autoridades para que presten atención a sus reclamos. Esta calle nunca la han arreglado, los políticos parece que se han olvidado de esto, no sé qué es lo que ellos piensan, te ve ahora en la política, piensan meterle mano, mira cómo uno le paga a los que están viviendo por aquí, dándole 50 pesos para que le echen, eh, le paitan blow para uno pasar por aquí, porque esto está difícil. Los vehículos lo están dañando. Se están dañando y tú sabes que lo que es todo caro y todo malo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.